Nueva promoción por el Exchange Binance en la cual te van a regalar 25 dólares totalmente gratis. Para poder participar debes ser residente español y no tener una cuenta en Binance. Si este es tu caso quédate porque te interesa ya que son 25 dólares totalmente gratis. Hemos recibido este correo electrónico en el cual nos te están indicando que por invitar amigos podemos conseguir hasta 25 dólares cada uno, es decir 25 dólares tú y 25 dólares nosotros. Además de esto también te animamos a que compartas este vídeo con tus familiares, amigos o con quien tú consideras que le pueda interesar para que de esta forma también te beneficies y te puedas llevar un ingreso extra, no lo dudes y comparte. Compártelo. Bien, en el mail nos dicen que los pasos que debemos seguir para conseguir estos 25 dólares son muy sencillitos, el paso número uno es invitar a nuestros amigos con nuestro enlace de afiliación, lo tendrás abajo en la descripción del vídeo, que por cierto también tendrás un 20% de descuento en comisiones de por vida, y en el punto número 2 debes realizar estas tareas tan sencillas. La primera es registrarse con este enlace, ya recibirás 5 dólares. La segunda es verificar la cuenta, para ello es súper sencillo y si no sabes cómo hacerlo, en nuestra web satoshifactory.com, la pestaña de exchange, tienes un artículo en el cual te explicamos paso a paso cómo crear una cuenta en Binance. Te dejamos el vídeo por aquí arriba, pero realmente es muy fácil y muy intuitivo y te va a llevar menos de 5 minutos. A continuación también por hacer una compra de criptomonedas te van a dar 15 dólares extra. El periodo de esta actividad va desde el día 27 de septiembre hasta el próximo 14 de octubre. A fecha de grabación de este vídeo estamos a día 6 de octubre, por lo tanto todavía te quedan unos cuantos días para poder aprovechar esta oportunidad. Te animo a que lo hagas porque realmente merece muchísimo la pena. Si quieres leer las bases legales sobre esta promoción, te lo dejamos abajo en la descripción del vídeo para que puedas leerlo en mayor profundidad. Tienes aquí todo de forma detallada, pero francamente es muy sencillo, tan solo debes cumplir estos requisitos tan simples y ya podrás participar y llevarte estos 25 dólares totalmente gratis. De momento vamos a dejar este vídeo aquí, realmente era algo muy rápido que quería compartir con la comunidad, especialmente para todos los residentes en España y también los que no tengan cuenta en Binance que sé que somos pocos. Te animo también a que te dejes un buen like, te suscribas y actives la campana de notificaciones si te gusta el contenido que subimos a Satoshi Factory, ya que esto a nosotros realmente nos ayuda muchísimo y también estamos compartiendo mucha información. Estamos subiendo prácticamente un vídeo al día y si te gustaría que habláramos sobre algún proyecto en particular del cual no encuentras vídeos o no encuentras información por favor déjalo abajo en la caja de comentarios ya que leemos y respondemos todos y cada uno de ellos realmente si vemos que es un proyecto que merezca la pena lo analizaremos y realizaremos un review para el canal también tienes nuestro grupo de Telegram, lo tienes abajo en la descripción del vídeo, en el cual vamos hablando y vamos aprendiendo sobre distintas plataformas. Serás bienvenido o bienvenida si te apetece entrar con nosotros. Así que nada, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto. Chao, chao.